Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a tratar eh, los músculos pertenecientes al grupo denominado isquiotibiales. En este grupo nos encontramos el bíceps femoral, bíceps eh, con la cabeza corta, la cabeza larga, el semimembranoso y el semitendinoso. Eh, son unos músculos que, que nos vamos a, a encontrar en lo que es la cara posterior del muslo eh, y además este grupo va a compartir eh, una serie de aspectos comunes como van a ser tanto la inserción proximal, así como la acción principal que realizan. Bueno, eh, dentro de esta inserción proximal, ¿vale? si nos fijamos en el, en, en el grupo que son isquiotibiales, ¿vale? nos da la pista de donde se van a insertar. Y el, el 75% de los músculos isquiotibiales se insertan en la tuberosidad isquiática. ¿de acuerdo? Excepto el bíceps femoral, de, de la cabeza corta del bíceps femoral. ¿Por qué? Porque este va a tener su inserción proximal en el fémur. ¿De acuerdo? Eh, entonces, bueno, pues vamos a, a ponernos, vamos a empezar aquí a poner, a cubrir esta tabla, ¿de acuerdo? Sabemos que la. ¿Qué pasa? Aquí ahora no me sale. Un momento, movemos esto aquí, a ver dónde tenemos... Ah, ya está, solucionado. Vuelvo a mover aquí y ya me sale. Bien, pues yo sé que tenemos que la función principal, eh, bueno, la inserción, que estamos con la inserción, la inserción proximal, de todos ellos, será la tuberosidad isquiática. Pongo aquí tuberosidad. Vale, y hacemos así. Mientras que el bíceps femoral, la cabeza corta, el bíceps femoral, ¿dónde se nos va a insertar? Habíamos dicho que va a ser en el fémur. Y dentro del fémur, vamos aquí, dentro del fémur, donde En lo que será la línea áspera, la parte inferior de la línea áspera. ¿de acuerdo? Y también en el epicóndilo lateral del fémur. Bueno, para aquellos que tengáis dudas dónde va a quedar tuberosidad isquiática, acordaros que siempre que os sentéis encima de vuestra pareja, ya sea vuestro novio, vuestra novia o de un amigo, estáis apoyando, estáis hundiendo vuestra tuberosidad isquiática en sus cuadríceps. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues vamos a analizar entonces ahora eh, la acción principal. Eh, la acción principal que va a realizar... Estos músculos, este grupo muscular, es la flexión de la pierna, ¿vale? Flexión de la pierna. Bien, pues la va a realizar los cuatro músculos que estamos estudiando. Entonces, eh, ¿eso qué quiere decir? Esto me va a dar una pista a la hora de eh, saber dónde es la inserción distal de la... De, de estos músculos. Si yo analizo y veo que es flexión de la pierna, ¿dónde se le va a tener que insertar distalmente? Bueno, pues podrá ser en la tibia, puede ser en la fíbula o puede ser en cualquier otra parte de la pierna para que así me, se me, re, me analice la, lo que es la flexión. Bien, el grupo de bíceps. Vale. se van tienen una eh, inserción común, tanto la cabeza corta como la cabeza larga tienen una inserción común, que será la cabeza de la fígula. Ponemos aquí cabeza de la fígula. Vale. Esa será la inserción distal que tengan y es común para tanto el bíceps femoral, la cabeza corta del bíceps femoral, como la cabeza larga del bíceps femoral. Eh, en cambio, el semimembranoso y el semitendinoso son dos músculos que vamos a encontrar, que hemos hecho en la cara posterior, se van a insertar, ¿vale? Para realizar esta flexión tendrá que estar involucrada la articulación de la rodilla y por tanto se nos va a insertar. En la cara medial de la tibia. Y pondremos, por tanto, cara medial de la tibia. Pongo aquí tibia. Les pongo aquí cara medial. Estos dos músculos se van a insertar en el mismo sitio. Cara medial, vamos bueno, a la cara medial, la, la cara medial proximal de la, de, de la tibia. Bien. Eh, cosas que podemos eh, analizar eh, Bien, si nosotros flexionamos la pierna cuando realizamos la flexión, nos ponemos de pie y flexionamos la pierna En la cara lateral vamos a notar un tendón ¿De acuerdo? A la altura de la... bueno, será a la altura de la flexión de la, de la rodilla En la cara posterior notas ahí ese tendón Y ese tendón es el... bueno, el tendón de los bíceps femoral y si lo seguimos, nos va, vemos que se une en lo que es la cabeza de la fíbula. Si en la misma localización, al flexionar la pierna, nos vamos hacia medial, vamos a notar dos tendones. ¿de acuerdo? Y esos dos tendones serán los tendones del semimembranoso y el semitendenoso. Intentad hacer esa prueba y ya veréis cómo localizáis los tendones. Bien. Eh, me queda, ah, nos queda hablar... ...de la inserción proximal. Bueno, hemos visto que tanto el bíceps femoral, la cabeza larga... ...como el semimembranoso y el semitendinoso... ...van a tener una inserción proximal en la tuberosidad isquiática... ...con lo cual podemos analizar y llegar a la conclusión... ...de que tiene, además de la articulación de la rodilla... ...como estamos hablando de tuberosidad isquiática... ...tiene que haber la, una articulación... ...que en este caso es la articulación de la cadera... La coxo femoral estará involucrada también en otra acción. Y esta acción no es otra, ¿vale? Que será la extensión del muslo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ya anotamos aquí y ponemos extensión del muslo. Es la otra... Vale. Y la van a realizar tanto el bíceps femoral, el semimembranoso y el semitendinoso. El, la, cabeza corta, la cabeza corta del bíceps femoral no la va a realizar, ¿de acuerdo? Le ponemos aquí una aspa. ¿Por qué? Porque sabemos que su inserción distal está en el fémur. No tenemos involucrada la articulación de la cadera. Entonces, pasamos a ver estos músculos en la página web que tenemos siempre. Bueno, aquí tenemos la cabeza corta del bíceps femoral. Si yo subo un poco más, ya tengo la cabeza larga del bíceps femoral y ves que tienen la inserción común ¿vale? en la cabeza de la, de la cíbula, Vale, Y la acción principal que van a realizar es la flexión. ¿vale? Pasa lo mismo si me voy aquí al semitendinoso. Y, perdón, este, en este caso es el semimembranoso, ¿de acuerdo? La, la eh, proximal será... La tenemos en, el, en la tubiosidad isquiática ¿de acuerdo? Y, la, eh, y la distal pues lo tenemos en la cara medial de la tibia. Y también me realiza lo que es la flexión de la pierna. El semimembranoso, pues lo mismo, va bueno, a la flexión. Pero, sin embargo, luego después, como todos estos músculos, tanto el de la cabeza larga como el semimembranoso y semitendinoso, tenemos que, quien en su inserción proximal está en la cirugía isquiática, estos tres músculos me van a realizar la extensión vale, De la, del muslo. Extensión del muslo, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues bueno, hasta aquí este vídeo. Eh, nos vemos en clase, chicos. Hasta luego.